Hola a todos, bienvenidos, nuevo vídeo en el canal, esta vez puerto de Novoroshik. BR, 6 puntos y de tanques americanos, una sola zona por conquistar y este mapa, así es un auténtico suicidio, aquí hay que ir a por todas. Bueno, vamos a ver qué, se, qué tal se nos da, empezamos, adelante, arranca M56. Venga, corremos, somos rápidos Buena aceleración Venga, vamos a toda pastilla Venga, me voy a quedar aquí pillado ¡Ah! Venga, empezamos los lagueos ¿Qué pasa, miquete? ¿Es tu amigo con el que he chocado o qué? Venga, vamos Ahí se dispara Muy bien Aquí ni tú lo sabes, venga vamos, corre hacia la zona A ¿qué pasa? venga, allí no me jodas, vaya, vaya de ajuste venga el jefecillo es el primero que va a llegar a la zona A estamos llegando Venga, constantes lagueos por parte de amigos venga están todos por aquí por ese lado tanques medios venga que tengo por ahí Joder. vaya saltos vaya saltito que ha dado venga conquistando la zona Eso es un t54 venga ayuda 2400 zona capturada 600 venga reventón ¿quién ha sido el jefecillo no ah no Habrá sido otro. Venga, tío, no me empujes. Venga, están ahí, están ahí. Venga. Lo veo con tantos árboles. Venga, ese disparo, ¿de dónde viene? ¡Eh! panther, No, es un tiger. Ya, rebotado. Si hubiera ampliado una carga hueca, quizás. a ver ese, no sé si está vivo venga esa marca, vamos a ver por ahí, por ahí, venga, otro que viene por detrás ¿quién es? ¿quién es? otro Tiger venga ahí, zurrándole, venga bueno, venga, esa marca es buena se lo han cargado, venga, adelante pues vienen todos por ese lado el flanco derecho es una auténtica carnicería, nada, yo disparo ahí a esa marca, por si las fly venga ya tengo a este compañero a este extraño bicho <risas> nada, nada venga, más bombas no sé cómo no me ha tocado una este, se lo han cargado al colega venga, por ahí viene otro por ahí abajo, por el barranco no sé quién es, el grandecillo vamos a ver quién es, quién es, quién es ¡Bah! su mouse venga, marca pues a este desde aquí yo creo que no creo que no le hago pupa venga, otro ¿Quién es este a ver si bah. no estaba 200, un poco más lejos intentaba meterle el proyectil justo ahí, venga en la torreta, justo entre la torreta y el chasis el mouse sigue ahí venga colega eh, muy difícil, venga Joder, ese es mal sitio, como no le dé justo en el lateral de la torreta, no lo voy a hacer pupa porque abajo es prácticamente difícil deltar. Bueno, el tío sigue ahí. Durillo, durillo. Venga, eh, ¿quién es ese? Venga, a este sí. Por el lateral. ST-54. Así da gusto pillarlos. Venga, ese misil. Nada, el mouse aguanta. Venga, listo para disparar. Vamos, ¿quién más? Tiger y S6. A por este. Venga, vamos. Ahí, perfecto. En la mira del conductor. Perfecto. Oh, por el flanco izquierdo se me. Vamos, un Tiger, un M46. Venga. Falta gente. Falta gente. Venga. Otro Tiger. Venga. ¿Qué más da? Vamos. Venga, va por él. Va. M41. Este no lo había visto. Venga. Tengo tres o cuatro ya por el flanco izquierdo. Mis compañeros me han cubierto con el culo. En fin. Apoyo, vehículo de apoyo, el M56 Bueno, los pobres han caído, ¿qué van a hacer? Vamos, arranca de nuevo M56 a Esta vez tenemos un poco más de suerte Pero esta vez ya no me voy a arriesgar tanto si no llego pronto Como anteriormente, yo soy de los primeros en llegar a la zona A Por aquí giramos Vamos a intentar flanquear por la parte izquierda de la zona A Está totalmente desierta. Solo tengo ahí dos compañeros. Dos, dos tanques medios. Venga, vamos por aquí. A ver qué nos encontramos. Porque me extraña mucho que nos estén colando por aquí. Venga, pegadito en la esquina. Esta calle. Venga, ese es mi compañero. ¿Qué es eso? Dispara. Venga, no me da tiempo. Ahí el cañón mirando para otro lado. Venga, ¿quién es? ¿Quién es? Un IS-2 con orejas. Venga compañero, ahí se te de recargar Va por él, va por él, venga. Venga, vamos a flanquearlo. Va, se lo han cargado. Trabajo en equipo. Sí, pero el pobrecillo no ha podido. Venga, vamos a por él, con cautela. Vamos a flanquearlo por aquí. Me habrá visto seguramente. Venga, ya, ya me estará oyendo. Bueno, no voy a ser que salga por aquí. Cuidado, al loro. Venga, vamos, vamos, vamos. Eh, ¿Qué es eso? Un tiger. Venga, vamos. Venga, ahí. Crítico. Venga ya. Sí, le dan la munición. Venga, ah, va, qué disparate. Uf. ¿Cómo es posible a esta distancia que no lo haya reventado? Joder. Hay cosas que desde luego... Venga, al loro o por aquí o por allí el IS-2 estaba al loro no se ha tenido que ver y tiene que estar venga por aquí ahí está eh. ahí está echando un vistazo dirá pero si he visto a alguien por aquí yo juraría que estaba por aquí <ríe> venga sabes que estoy aquí colega Te lo hueles tenemos que aprovechar la ventaja de que es. Tiene una recarga muy lenta. Venga, vamos a ver. ¡Ah! Estupendo, se lo han cargado. Ah, si no, ya eras mío. Tiene casi 27 segundos de recarga. Venga, ese Tiger. ¿Por dónde anda? Uf, pues ahí anda. El tío. A ver. Ah el tío, al ah, te me ha metido el proyectil ahí entre esos dos cadáveres ahí pegadito a la esquina, bueno, ha sido listo ventaja que ha tenido conmigo, pues que es un tanque muy alto y con la mira del comandante pues me habrá visto yo sin embargo al ser tan bajo, pues no le veía a él, él me ha visto por eso usa binoculares, y sí, si sí, ahora me lo dices, ¿no? venga ya, siempre los uso Beijing. Yo John gratis, ya lo sé Venga, vamos al mismo flanco y esta vez ya no hay nadie Solo un cazacarros cerca de A pero en el flanco donde me derribaron Venga, por esta, por aquí Por ahí ya no hay nadie Esta partida tiene ya muy mala pinta Mala no, malísima Quedamos cuatro Cuatro, la zona A no la tiene nadie Y esos, y esos tres no se mueven Están ahí quietecitos Esperando que la Virgen haga algo por él. Pues nada. En fin. Nos podríamos quedar así hasta que terminara. Pero qué va, que va. Vamos a ver. Esta calle. Por aquí ya. Que se oyen. Oigo aviones. Pero no oigo bien. Si algún carro viene o no viene, no lo oigo bien. venga, aquí hay que decidirse ya y vamos aquí a morir con las botas puestas hombre, ahí tenemos una visita, ¿quién es? Quitecito. venga, un poco más para atrás, no nos vea a ver, artillería más o menos, vamos a echar un cálculo a Gimedro? por ahí no lo sé, ese girado. venga, vamos, No la jugamos ¿quién es? venga ay, antiaéreo ZSU, bien, le he dado lo justo si llega a ser un 10 centímetros más corto se me escapa. Perfecto. Venga, vamos avanzando. ¡Oh! Ahí está todo el grueso ya, tanques pesados por todos sitios. Y yo con este pobre no creo que vaya a arreglar el mundo. Venga, ¿qué es eso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Sí, sí, sí, sí. A ver. Y ese dos. Ah, ¡Oh, pobre farola. Venga. Anda, venga oh, Mierda, si le tenía que haber reventado una carga hueca por la mira del comandante Y el, sin embargo, a esa farola le dio un buen disparo Marca, venga, este tío tarda medio minuto, algo menos en recargar Pero Si está acompañado, como parecía, que no está solo Si me acerco, pues me, va, me van a freír ahí está, asoma la oreja, ya habrá recargado, ya está ahí el tío, todo, todo pletórico venga, dispara, la ametralladora venga, ay, ya tiene uno, se ha echado un amiguete, venga, vienen los dos juntos ahí, venga, dos nada más venga, dos nada más por mí a ver estos, qué pasa a ver por dónde me sale. venga, uno, ¡ah! ¿qué es esto? ¡ah, mierda! venga, fuera Corre, corre, vamos, venga, nada, estoy perdido ya Ay mierda, bah, he perdido un tiempo precioso con ese bichito bah, Me hubiera dado tiempo a dar la vuelta si no me hubiera entretenido ahí con ese, no lo sé, con esa migaja 76, no Venga, el M41 es más rápido y es más barato de reparar. ¿Por qué? Porque esto tiene una pinta malísima. De aquí no salimos vivos. Venga, ese tío que está mal vale una pose. El jefecillo. Vaya, vale, el jefecillo. Venga, una marca por ahí claro el flanco el flanco izquierdo es un coladero y el flanco derecho pues casi que también aquí vamos a ver no vamos a durar nada esto está venga ahí se acumulan vienen todos en masa ya son tres o cuatro solo dos más yo que estoy por aquí el enemigo va ganando no me digas vaya descubrimiento esto está perdido ya Venga, artillería. Vamos a probar con la artillería y esperar a ver los que salen por aquí. Vamos a morir con las botas puestas. 200. Nos vale. Están ahí ya. Venga, en fila. ¿Qué pasa? Venga, joder. Nada, no. Venga, ese pan... Ah, se me escapó crítico. Me ha... Le he dado mal. Muy tarde. Venga, venga, venga, recarga, recarga, recarga. Venga, IS-2. Venga, por este, por este. Venga, vamos. Ah venga vamos vamos venga ya se me olvidaban los aviones el do 335 este, es, este avión es una auténtica pesadilla Uf. bueno pues quién va a salir ahora pues nadie <ríe> yo no pienso ya salir esto está perdido así que el puerto de Novoroxis ya por mí se acabó no pienso salir menos con un 76 aquí con este tanque americano que es lo único que va a servir. Ah, solo un respawn. Nada, lo mejor que he hecho. No salir, eso estaba perdido. Venga, vaya una mierda de partida. <ríe> en fin, vamos a ver qué nos deparan los puntitos. A ver, primero en el equipo, vaya honor 18,937 y la. Recompensas del Battle Pass. En fin, 13 impactos, 8 críticos, 4 objetivos terrestres destruidos y una sola zona capturada. Actividad del 94%. Menos el tiempo que he estado muerto. Bueno, pues nada, esto ha sido todo aquí en el puerto de Norosik. Un escenario que particularmente me gusta bastante, pero con una zona como esta pocas veces. Me he jugado nuevamente con tres, pero hemos empezado muy bien, pero después cuando en la primera oleada nuestra ha caído en la zona A, ya después la gente se ha cobardado un poco. Y nada, en el flanco izquierdo, una pena, ese tanquecillo miniatura de juguete me ha entretenido lo justo, podía haber flanqueado a esos dos, por lo menos me hubiera llevado uno por delante. En fin, esto ha sido todo en el puerto de, de Novorossik. Acordaros abajo, enlace, Discord, en la descripción, Escuadrón IBIS, por si algunos queréis unirse al cuadro. Aquí estamos, todos seréis bien recibidos y lo pasaréis muy bien. Pues nada, esto ha sido todo y nos vemos en un próximo. Chao.